hola amigos bienvenidos a este nuevo video. hoy les queremos compartir información acerca de las nuevas restricciones o las que ya no están tan fuertes para poder entrar a canadá nuestra amiga gaby acaba de llegar de estados unidos gaby bienvenida ah, Gracias. <risa> ella se fue una temporada vacacional a ecuador ella estuviste haciendo unas materias en línea uh -huh. eh, y como ahora sus clases de su programa, que es de...? De arquitectura. De arquitectura, van a ser ya presenciales tus clases. Uh -huh. Ya, ya van a ser. Prácticamente en la universidad todas las clases van a ser presenciales, muy pocas van a ser clases online. Así que es necesario estar aquí para tomar los cursos. Ok. Me comentabas también que esos pocos cursos que van a ser online... Y es así como un caso extremo, ¿no? Eh, que la gente sí, no puede. Sí, tienes que como pedir un permiso, dar tu, tu razón por la, no, la cual no puedes tomar online. Si es porque no puedes viajar o, porque, o, o algo simple, no te van a dejar tener clases online. Tiene que hacer algo prácticamente como que, algo que sea imposible, que te haga imposible viajar. Con base a esto, eh, tú tomaste la decisión y hasta cierto punto la responsabilidad de decir ok, yo sí puedo viajar, no hay necesidad de hacer una justificación de que no puedo tomar clases presenciales y viniste para Canadá. Uh -huh. Sí, vine acá. Muchos teníamos tenemos y teníamos las dudas de cómo le vamos a hacer para poder entrar estando fuera de Canadá. En el caso de Gaby, ella cumplió con los requisitos para estar exenta de la cuarentena para eso ella tuvo que tomarse un, sus vacunas, uh -huh. eh, ¿tomaste la vacuna en, en Estados Unidos? Sí, yo de Ecuador fui a Estados Unidos y me quedé más o menos 20 días para poder vacunarme y para poder tener 14 días de antelación para venir a Canadá. Uh -huh. ¿Y te aceptaron cualquier vacuna o cómo fue ese proceso? Eh, prácticamente creo que están aceptando solo cuatro vacunas, la Pfizer, la Moderna, y otra más, y la Johnson Johnson, que es la vacuna que yo opté en usar, que ah. es de una sola dosis. Ok, ¿y tuviste algún inconveniente de que te dijeran, ah, este, es una sola dosis, no puedes entrar o algo así? No, la vacuna Johnson Johnson está pre o está entre las vacunas aceptadas para poder viajar a Canadá. Uh -huh. Sí, porque es muy importante que sepan que no todas las vacunas están aceptadas aún por el gobierno de Canadá. Ellos en la página dicen que posiblemente más adelante eh, van a ir abriendo como el catálogo o ampliando eh, las demás vacunas. No es un hecho, pero posiblemente poco a poco lo van a hacer. Uh -huh. Por ahora, como dice Gaby, solamente es Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca y Pfizer. Eh, cuando tú subes a tu vuelo, ¿te pidieron tener una prueba de, eh, negativa en COVID o cómo fue el registro? Sí, la verdad, antes de viajar tuve que hacer varias cosas. Primero tuve que um, subir la información que tenía a Rafecan y hasta que tuve la, la prueba del COVID negativa, pude subir toda la información. Uh -huh. Con la RapeCAN, tú tienes que poner tu información o subir tu información como antes de que viajes. No es necesario tres días antes, solo antes de que viajes. Y, y eso. Y tener tu prueba del COVID negativo. Tener tu vacuna, tu vacuna y los 14 días de antelación. Uh -huh. La información subida a Raidcan y tu permiso de estudiante y también la carta de tu universidad que te que dice que vas a cursar este semestre en Canadá oh, okay. eso también es muy importante porque en la página no dice que deben de tener una carta por parte de la universidad sin embargo la universidad se las envía para que si el oficial de migración lo solicita que es un requisito ustedes tengan ese comprobante viajaste de Nueva York a Toronto Uh -huh. En Toronto te hicieron todo este chequeo La gente de migración Te revisó tus documentos Que todo estuviera en, en orden Y nos comentaste que te dieron un kit Para hacerte una prueba desde casa Sí, uh, te dan un kit Cuando ya dejas todas tus maletas Y todo, todo en orden Y ya llegas a las, a las puertas eh, Te dan esta prueba Que tienes que hacerlo durante las 24 horas siguientes. Entonces yo estuve con las justas porque mi, mi vuelo de Toronto a Vancouver duraba 17 horas. Y después quise hacer la prueba directamente, pero no pude porque me dijeron que solo tenían un rango en donde las enfermeras estaban disponibles. Sí, es cierto, porque cuando Gaby llega, eh, no llega con su kit, pero no lo puede abrir así como sea porque la prueba tiene un código y ese código se tiene que registrar en la página que ellos te dicen una enfermera en línea te está revisando que te hagas correctamente la prueba ¿no? sí y eso es muy importante porque a ella le tocó hacer un viaje largo en el cual absorbía casi las 24 horas no bueno menos pero como era ya en la, madruga en la noche madrugada el horario de atención es de 5 de la mañana a 7 de la noche mm, Sí Y ya ella llegó después de las 7 de la noche Llegamos y ya no hubo Horario abierto para que ella se pudiera hacer la prueba Entonces quedó como que muy justo Al siguiente día para que ella se pudiera hacer la prueba Sí, pero la final la puedes hacer y La tienes que Dejar afuera de tu casa Para que la puedan a, Recoger mm -hmm. Y la verdad es muy sencillo el proceso, la página te lo dice todo, pero sí da muchos nervios. Sí, exacto. Está muy padre este proceso porque, como dice Gaby, es muy sencillo y además el kit ya viene hasta con la bolsa de la paquetería que va a venir a recogerlo. Uh -huh. O sea, ella solamente tiene que sacarse la prueba, bueno, hacerse la prueba y en todo momento está monitoreada eh, ¿te dijeron algo en cuanto a la cuarentena, de que era obligatoria o algo así? Eh, no, pero te dan como, como, como una, un papel en donde tienes que leerlo y ahí te explica que si no haces esa prueba en las 24 horas restantes tienes que hacer cuarentena o te van a pedir que hagas cuarentena si no entregas la prueba muy importante ¿no? porque se pueden confiar de, ah, tengo 24 horas desde que salí del aeropuerto pero en realidad no era desde que saliste del aeropuerto fue desde que recibiste la cajita uh -huh. entonces si alguien se confía de, ah, sal, me dieron la cajita a las 9 de la mañana, pero yo salí del aeropuerto a las 9 de la noche el horario empieza a contar desde las 9 de la mañana no desde las 9 de la noche, entonces para quienes vienen, pues lo consideren en, pues, tener este rango de horario para que no quede como que fuera de las 24 horas y sean acreedores a tener que hacer cuarentena obligatoria. Uh -huh. El valor de este video es una anécdota que le sucedió a nuestra amiga Abby, ya les estará contando qué es lo que le sucedió con el tema del transporte eh, vía terrestre, el autobús de aquí de Vancouver, bueno de Vancouver hacia Kamloops, eh, así que quédense para ver esta historia. Ya vamos en camino para Hop, estimamos más o menos una hora 20 minutos, hora y media de camino ¿Y por qué estamos haciendo este viaje? Principalmente es porque en el video donde ustedes pueden ver que nuestra amiga llegó de Ecuador pero hizo una escala en Estados Unidos y después entró a Canadá, exenta de cuarentena porque en el aeropuerto pues dijeron, no, que ya tienes todos los requisitos, estás vacunada Entonces entras como eh, una persona de excepción de cuarentena por vacuna Y pues ya todo así súper padre Y cuando ella quiso tomar el bus para irse a Kamloops, sorpresa Pues nos dijeron, ¿qué te dijeron Gaby? Me dijeron que no podía entrar al bus porque no tenía una prueba de covid en el país de Canadá reciente Entonces pues No me podían dejar entrar el bus Que tenía todos los requisitos La vacuna, todo Pero no tenía la prueba de COVID En el país de Canadá Y por eso ya no pudo entrar Bueno, ya no pudo subir al bus Para irse a Kamloops eh, entramos a la página porque nosotros en ningún momento vimos eso ella estuvo checando y no lo vimos sí decía que era obligatoria la mascarilla en el transcurso del recorrido del viaje pero no decía en letras visibles que necesitaba estar eh, 14 días eh, aislada por decirlo así antes de tomar el bus al menos si ella venía de un viaje fuera de Canadá tenía que estar al menos 15 días como que aquí en la zona o donde ella quisiera antes de tomar un bus y eso ya lo leímos ya hasta que estuvimos investigando y a ver por qué no te dejaron subir, dónde decía eso y pues encontramos esa información, ¿qué pasó con tu boleto? ¿Eh, ¿lo pudiste recuperar o algo así? Sí, la verdad lo, lo pudieron reembolsar completo y ya pues ya lo cancelé y tengo grandes personas que me ayudaron a volver a Kamloops como mi homestay y mis amigas Sí, sí, sí Su homestay, quedamos de vernos en un punto medio que consideramos que Hope es como la parte intermedia para poder llegar a Kamloops y esto porque ella necesitaba quedarse 14 días más y también tiene cosas por hacer, nosotros también entonces coincidimos en que este día la podíamos acercar lo más que se pudiera y ahora vamos para allá. Vamos a, justamente a llevarlos aquí a Hope y que pues de alguna manera conozcan un poquito más de los, de los alrededores de Bornaby. La verdad es que, como decía Ana, no es una zona cercana, pero es donde este, es un lugar bastante bonito. Y el nombre está bastante chido, ¿no? Hope. Vamos a la ciudad, al pueblo de Hope. El pueblo de la esperanza. Así que vamos a ver qué tal es el lugar donde grabaron la película de Rambo. Por ahí hay este, lugares icónicos como el puente. Vamos a ver si podemos encontrar el puente. Caso contrario les dejamos unas imágenes. Y vamos para allá amigos. Bueno pues ahorita venimos aquí a echarle gasolina al carro y les quiero mostrar aquí estas montañas se alcanzan a ver aquí atrás está completamente llena de pinos por aquí hay una casa de este lado me la imagino en la época de invierno completamente lleno de nieve todos los pinos porque aquí si nada más que en la zona de Bornaby y pues también acá en la parte de atrás tienes otras montañas, donde pues sí estaría completamente lleno de, de nieve. Pues sí, aquí estamos en una gasolinería. Ya llegamos al pueblo de La Esperanza, <risa> a Hope, que está entre Bornaby y este, lo que es Kamloops. Entonces vamos a conocer un poquito más de Hope. Bueno amigos, eh, ya estamos aquí en Hope. Eh, ya no pudimos despedirnos de Gaby y aquí en el video pero bueno, ya vino su homestay y bueno, ahorita ella ya va en camino a Kamloops eh, pues ya no nos despedimos de ella pero bueno, hay que, que, que, que tenga buen regreso ya a la vida estudiantil aquí en Canadá y entonces ahorita queremos presentarles un poquito de aquí de Hope la verdad es que la impresión que tenemos hasta ahorita de este pueblito este, es eh, bastante grata es un pueblo pequeño no es, una, no es un gran lugar pero lo que es aquí en la parte de, del centro eh, está muy rica ahorita les vamos a presentar una parte de este y eh, bueno pues ahorita estamos aquí ya a punto de ir a darnos una vuelta a lo que es la zona de Hope así que ah, aquí está. Ajá. Este, esta ciudad, este pueblito es muy famoso porque aquí se grabó la película de Rambo, entonces hay de hecho como un, una estatua de él aquí y se las vamos a mostrar. Ya no pudimos ir al puente donde supuestamente pasó en la película, pero sí hay una estatua, de hecho justamente está aquí enfrente. Aquí nos pudimos estacionar enfrente y mientras terminan de cambiar a Bebete Noche, vamos a presentarles esta estatua de Rambo, está un poco padre. Lo que hemos notado también mucho es que hay lo que es este muchos hoteles, muchos hoteles. Y dice que es una buena idea, una no manera de grabar. No sé. Pero bueno, aquí tenemos a Rambo. Rambo First Blood. Blood. 1982. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Rambo. Y algo que les decía justamente es que eh, esta zona de Hope tiene bastantes moteles y hoteles. Es algo que eh, observamos demasiado. Definitivamente, si sí hay como. te encuentras uno cada cuadra, ¿no? Entonces. Es algo bastante interesante porque hay más hoteles y moteles cerca que cuando vas a Burnaby, inclusive. Eh, quizás inclusive en Vancouver. Esa es mi percepción. Y pues bueno, en la parte de aquí del centro tenemos bueno, en la parte de aquí. Quiero mostrarles estas bellas estatuas. Están muy al estilo de eh, la madera y calidad de Canadá. Es un gran oso. Un oso bastante bastante grande. Aquí también tenemos otros osos, este, otras esculturas. Este por ejemplo aquí tenemos a lo que es un león y un venado. La verdad es que se ve bastante bien. Se tiene bastante calidad aquí. Este árbol también me encanta cómo se ve. ¿Eh? este es un árbol grande acá de este lado tenemos lo que sería un, un búho purple light Knights 2015 bastante bonito y en la parte de acá tenemos una especie como de dragón de este lado y si lo interrumpimos en la foto y aquí tenemos sí, una especie como de dragón aquí se sí, ve de este lado y con sus está de alguna manera como atorado dentro de la madera es eh, bastante chido y aquí tenemos una especie que como coyote This caving has been erected in the lasting memory killed September. ¿verdad? Service dog, es un perro como enmemoración de mounted police service es un perro como de ayuda para la policía, bonito y bueno aquí también bastante interesante dentro de este parquecito es que pues hay bastantes cosas de niños eh, son como peluchitos, este, botitas, tenis Lo más probable es que sean como en We lost, less we forget in memory or war death En sí, este es para la gente que falleció en, la, en las guerras Pero esto de lo de los niños Seguramente es por lo de los muertos de las iglesias Que ha habido en Canadá estos días justamente en la bandera de eh, British Columbia y pues también aquí con la bandera de lo que es de Canadá ¿no? en la parte de acá ahí está y bueno de este lado tenemos también lo que es la zona de juegos para los niños lo que hemos visto bastante es que eh, llegan muchos eh, padres de familia llegan con su este con sus hijos llegan bastantes la verdad o sea para hacer un pueblo pueblo pequeñito llegan bastantes eh, de este lado enfrente de lo que tenemos de aquí de la zona del parquecito tenemos muchos eh, comercios mucha zona de restaurante y me llama la atención por aquí hay una especie de cine esta especie de cine si sí se ve bastante antiguo se ve muy de los ochentas pero algo que me, me imagino también en, en invierno Es que de pronto Estas montañas completamente de blanco Estaría bastante loco Se ve bastante Se vería bastante padre Entonces este Vamos aquí Y aquí tenemos a otro Otra estatua Otra, pues otra figura de madera Bastante bonita Aquí enfrente de donde estábamos Y aquí hay una zona de son de tienda de galería de los de, de estilo indígena bastante bonito música bastante bueno y aquí observamos también algo que vemos mucho en México especialmente <ríe> en los mecánicos de repente se agachan y se les ve media línea entonces aquí también tenemos un amiguito que quedó guardado para la historia se le ve <risa> bueno, entonces vamos a ver quién es en la parte de aquí de adelante tenemos aquí un oso y tenemos a nuestro amigo bastante eh, este, eh, listo, digamos que está listo para la fotografía y también el oso con su pescado nuestro amigo también tiene aquí una especie de sombrero o si no es que es un animal también pero bastante bonito bastante, bastante calidad este este tipo de arte que tenemos mucho, que tenemos bastante aquí en Hope. <risa> El detalle de ahí atrás. ¡Órale! visítate noche. Manda un saludo a nuestros amigos de los Gonzayas corazón. <risa> y bueno tenemos aquí la parte del reloj. Aquí es donde observamos bastantes moteles. Les comento es una zona que hay un motel, después más adelante hay otro y después otro. Pero bueno, aquí estamos en la parte del distrito de Hope y tenemos aquí un bonito reloj. Como les digo, me imagino ver estas montañas, porque hay bastantes aquí atrás. También tenemos una, pero justamente está tapada. Toda esta parte de aquí que se ven, esto es, eh, pues son nubes, entonces la, montana, la montaña llega más arriba. Pues imagínate todo esto en invierno, de repente volteas a otra montaña llena de blanco. Por acá de este lado no tenemos montañas Pero sí es algo bastante padre Está muy bonito, me gustó mucho Hope Y bueno, dentro de la parte de estos detalles de madera Tenemos aquí unas sillas Para venirte a sentar Pues una especie de águilas Bastantes águilas Montañas son muy bonitas Tenemos eh, aquí Distrito de Hope Bastante bonito también muy colorido, muy verde bastante rico y aquí tenemos otra silla y que es una, como una camioneta Bienvenidos a Hope es una especie de, de, pues como de gorila, de oso y que está extendiendo las manos en especie, yo interpretaría como de bienvenido y de momento sería todo amigos, esperamos que les haya gustado este recorrido, que les haya sido de utilidad, que les haya gustado salir un poquito, aunque sea de manera virtual. Si les ha gustado ya saben, denle like, eh, compartan el video, háganoslo saber también con algún comentario. Si no, si son nuevos, eh, suscríbanse al canal, corazón. Sí, gracias por ver nuestros videos Esperamos que esta experiencia de Gaby Sea útil para ustedes Para los que planean venir Y pues tener con anticipación Esas pruebas de COVID Para que no suceda De que no los dejen abordar el camión O en su defecto Pues tomar una avioneta o un, un avión De Vancouver a Campos Pero deseamos que las cosas fluyan bien con ustedes Y nos vemos pronto Yes!